Ok, let's go. Ey, ey, ey, Giovanni EMF. Estoy en la discoteca y me desplazo con una cloz y un bereta en el bolsillo. Yo soy muy cariñoso, honrado y buena gente, pero cuando me ven la cara de pendejo me pongo feo, horrible y lo que hago es espantoso. espantoso. conmigo tiene que saber jugar porque si mueve una pieza en mano te puede contar que te... Hermano, pero el consejo que yo le doy es cualquiera que no sea de mis sangre no puede ser mi hermano No puede ser tu hermano, cuidado con los peligros en los callejones Aquí se mueve más de uno, más de millones Aquí se habla con la bereta, cuidado conmigo que me, me, me puedo convertir en negueta hey, oh. Te dicen que son tu hermano está pasando por el mal y te impresiona Tú no puedes confiar en cualquiera persona Porque en el que menos que te va a presionar Ese que está esperando que te dé la espalda para enterrar tu puñal Toso, conmigo tienes que saber jugar Porque si mueves una pieza en vano Te puedes cortar hasta que te quite hasta la... House music